En este vídeo vamos a ver materiales y recursos para trabajar el área de geometría en nuestro aula. Y lo que vamos a hacer es organizarlos según lo que trabajen. Por ejemplo, al principio vamos a ver una serie de materiales aptos para ver los aspectos proyectivos de la geometría. Después pasaremos a ver un material concreto para los aspectos topológicos. Y después veremos algunos materiales generales para trabajar la geometría en el plano. Y después unos para la geometría en tres dimensiones. Por último, como hacemos siempre, veremos algunos recursos y otros aspectos que podemos considerar en nuestra aula si no tenemos esos materiales estructurados que podemos comprar en las tiendas especializadas. Entonces vamos a ponernos a ello y vamos a empezar por los aspectos proyectivos que vimos en ese segundo vídeo de este bloque de geometría. Por ejemplo, un material para trabajar las distintas perspectivas, pues puede ser un dominó. Nosotros, por ejemplo, tenemos este que está aquí, que es un dominó, que podríamos realizar nosotras mismas si quisiéramos, en el que, pues, como cualquier dominó, debemos emparejar las partes iguales. En este caso no son iguales, sino que tienen, o sea, son distintas perspectivas de un mismo objeto. Pues, por ejemplo, aquí tengo una cabeza vista desde el frente y aquí una cabeza vista desde arriba. Así que yo lo que haría sería emparejarla. Pues aquí tengo un reloj, busco el reloj y lo coloco justo al lado y así, así podría seguir pues por ejemplo la otra parte del limón podría seguir jugando al dominó viendo desde distintas perspectivas para trabajar aspectos como la simetría pues podemos utilizar pequeñas piezas como estas que son piezas de colores que tienen pues distintas formas geométricas en nuestro caso pues tenemos cuadrados enteros y cuadrados en los que están divididos por la mitad y tienen parte blanca y parte verde y pues podemos dibujar en nuestra mesa o en nuestro papel un eje de simetría y colocar la, lo mismo a un lado que al otro del eje. Pues yo voy a poner aquí dos cuadrados completos y hace así como esta forma que ya hemos visto que es un trapecio y la parte simétrica pues la pondría al otro lado del eje. Siempre teniendo en cuenta que se tendría que ver como si estuviera reflejado. Pues, por ejemplo, así sería la parte simétrica. Pero quizás necesitamos algo de confirmación visual a la hora de comprobarlo. Pues imaginaos que en lugar de ponerlo así, lo pongo así. ¿Cómo podría saber si de verdad es simétrico o no? Porque esto no lo puedo doblar. Pues utilizando algo muy cotidiano en nuestra vida como es un espejo. Y para utilizar un espejo a la hora de... simetría, ¿qué es lo único que tengo que hacer? pues colocarlo sobre el eje de simetría y si la figura que me aparece reflejada es la misma que tenía antes pues entonces te estará bien hecha la simetría como podemos ver la figura que nos aparece reflejada no es la misma que la que habíamos puesto así que si la cambiamos ahora sí que el reflejo coincide con lo que tenemos detrás del espejo y podemos ir más allá pues podemos aprovechar ese espejo para dibujar alguna figura y que se nos complete de manera simétrica. Y así ver qué figura podemos realizar con esa simetría. Obviamente utilizar un espejo como este pues puede ser peligroso en el aula. Porque tiene bordes afilados y si se rompe puede herir a los niños y a las niñas. Entonces es mucho mejor utilizar este tipo de espejos Que son de plástico con una superficie reflectante. No es exactamente un espejo perfecto, pero sí que cumple la misma función de reflejar y podemos ir mucho más allá. Si en lugar de un espejo aprovechamos y tenemos dos de ellos y los colocamos como si fueran un libro, como podemos ver aquí, en el que podemos abrir y cerrar, pues tenemos lo que se llama un libro de espejo. Y este material es fantástico para explorar algunas propiedades que ocurre cuando reflejamos distintas formas geométricas de entre esos dos espejos. Pues si lo colocamos aquí, podemos ver cómo se va multiplicando ese dibujo que hemos realizado en medio y dependiendo de si abrimos o cerramos el espejo pues se van a ver más o menos veces reflejados. Para la simetría también tenemos otro material que se llama mira que es un metacrilato rojo, aunque suele ser, puede ser de cualquier color relativamente oscuro y que refleja lo que tenemos justo delante dejando ver lo que dibujamos al otro lado con esta cámara no se ve exactamente bien cómo podríamos trabajarlo, pero ahora mismo os pongo en pantalla una captura que se ve cómo el dibujo se refleja y cómo podemos ver lo que estamos haciendo al otro lado de la pantalla, lo cual nos puede ayudar a completar figuras de manera simétrica. Una vez visto los materiales que nos sirven para trabajar los aspectos proyectivos, vamos a ver uno concreto que nos puede servir y ayudar para los aspectos topológicos. Entonces, para trabajar los aspectos topológicos, pues nosotros tenemos este material que se llama topología que tiene una serie de figuras geométricas y palos que nos permiten delimitar recintos. Vamos a ver qué es lo que contiene y cómo podemos trabajarlo. Esto es lo que nos encontramos dentro del material. Tenemos una serie de, de palos, de piezas de madera y tenemos figuras geométricas, o en este caso son de goma espuma. Y una serie de tarjetas que nos indican distintas disposiciones de los objetos. Y, pues, la primera tarea que podemos hacer con ella es representar las disposiciones que aparecen aquí. Pues, por ejemplo, si tenemos esta que está aquí, pues me estará diciendo que haga un triángulo con las piezas verdes, otro triángulo con las piezas verdes, y que coloque un cubo rojo en este triángulo, una pelota amarilla en este triángulo... El cono amarillo en este y justo delante de este triángulo una pirámide roja. Además con esto pues podemos trabajar aspectos de la geometría en tres dimensiones. Y pues diremos que este recinto está cerrado, que la pelota amarilla está dentro y que el cubo está fuera. Lo mismo aquí y pues podemos hacer otras configuraciones como colocar el cono amarillo encima del cubo rojo. O decir que el cubo rojo está debajo del cono amarillo. Como podéis ver, podemos hablar de más propiedades. Como por ejemplo, que el cubo rojo está a la izquierda de la pirámide roja. Como podéis ver, no todos los aspectos que podemos trabajar con él son topológicos. Porque el izquierda derecha o arriba-abajo son aspectos proyectivos. Pero sí que los cerrados-abiertos o dentro-fuera son topológicos. Bueno, y una vez visto los materiales para proyectivo y topológico, ¿qué otros materiales podemos utilizar para trabajar, Pues, por ejemplo, los elementos básicos del plano o incluso las cosas que ya hemos visto? Pues vamos a verlo. Bueno, el primer material que vemos dentro de esta parte pues, es el geoplano. El geoplano no es más que una tabla con una serie de clavitos, en este caso pegotes de plástico, o que podemos construir con una madera y con clavitos, y que nos permiten colocar gomas elásticas para realizar formas geométricas. Seguro que lo habéis podido ver en todos nuestros vídeos detrás nuestra. Por ejemplo, podríamos colocar una goma elástica en forma de pues este cuadrilátero, siempre teniendo cuidadito que no se nos enganchen con otros pegotes, que conocemos y que sabemos que es un rombo. Una actividad que se suele hacer mucho en educación infantil con este material es dar una plantilla de algún alumnado y que representen esa plantilla dentro del tangram con estas gomas. Pues Por ejemplo, hacer eh, un robot. Eso sí, hay que tener en cuenta las limitaciones que nos presenta este material. Como podéis ver, este tangram tiene los clavitos dispuestos en forma de cuadrado. Entonces, puede que no nos permita realizar algunas figuras geométricas como pueden ser los triángulos con facilidad. Para ello existen distintos tipos de tangram. Existen el tangram cuadrado, o cuadrangular, que es el que tenemos aquí. Existe un tangram que se llama el tangram triangular, o en ocasiones también lo podéis encontrar como isométrico, y que tiene los mm, clavitos dispuestos en triángulos, con lo cual puede ayudarnos a hacer otro tipo de figuras geométricas. Y por último tenemos, este ciclo sí que lo tenemos por aquí, este tangram que, si sí, se puede ver bien, tiene los clavitos dispuestos en forma circular. Entonces este nos podría ayudar a trabajar pues, figuras geométricas como el círculo o sus elementos. Si no disponemos de este material, también podemos utilizar las mallas. Que como estaréis viendo en pantalla, las mallas son una representación de puntos en distintas configuraciones sobre un papel. Y tenemos las mismas configuraciones que tendríamos para los geoplanos. Cuadradas, triangulares, etcétera. Esto, en lugar de hacerlo con gomitas, pues lo que haríamos sería dibujarlos con lápiz. El siguiente material que nos puede ayudar a trabajar la figura geométrica y sus elementos es uno que, bueno, no tiene un nombre así específico, pero por su similitud lo llamamos mecano. ¿Y qué es el mecano? Pues son una serie de piezas alargadas con distintos agujeros que nos permiten, utilizando los clavitos típicos para archivar, eh, papeles pues introducirlos por esos agujeros y unir esas piezas de manera pues la que queramos, por ejemplo aquí tenemos un triángulo, que en este caso pues por su forma es un triángulo rectángulo podemos además utilizarlo para ver propiedades como que todos los cuadrados son en realidad rombos pero no todos los rombos son cuadrados, pues con esto vemos que un Cuadrado o un rombo tienen las mismas propiedades que son que tenga los cuatro lados iguales y el paralelismo de los lados dos a dos. O incluso propiedades más avanzadas que no hemos visto en educación infantil, pero que en nuestra playlist de didáctica de la geometría en educación primaria lo podéis ver, como los elementos de los triángulos, como pueden ser los elementos notables, que nos permiten incluso equilibrar un triángulo en nuestro dedo. Pasamos a las teselaciones y para las teselaciones pues podemos utilizar material como este que tiene distintas piezas de distintas formas que podemos colocar una al lado de otra para recubrir el plano pues por ejemplo con este material pues podríamos ver que los cuadrados teselan el plano simplemente pues colocándolo uno al lado de otro y viendo que podríamos hacer esto hasta el infinito y todo lo que queramos como podéis ver estamos recubriendo el espacio sin dejar ningún hueco además, como ya dijimos en el vídeo de teselaciones lo estoy colocando de manera alternada por lo cual también estamos trabajando las series o podríamos ver que otros cuadriláteros también teselan el plano por ejemplo, los paralelogramos que también hemos visto que se llaman romboides lo teselan pues casi que de la misma forma colocando de manera alternada en este caso los colores, uno detrás de otro. También lo podemos utilizar para ver qué teselaciones pueden no hacerse con una única figura. Pues si tenemos pentágonos, pues colocando tres pentágonos, veríamos que nos falta un hueco, este huequito de ahí, en el que no podemos encajar ningún otro pentágono. O con una figura más con un lado más, perdón, pues tendríamos los hexágonos que sí que vemos que encajan perfectamente. ¿Y a qué nos recordará esta disposición de, de hexágonos? A las abejas o al material que, que soporta el peso de cierta compañía de muebles, que tiene curiosamente estos mismos colores. Incluso podemos aprovechar este material para ver que podemos tecer el plano con varias figuras al mismo tiempo. Pues Tenemos aquí estas figuras de ocho lados, que sabemos que se llaman octógonos. Y colocándolos vemos que tenemos un hueco bastante especial ahí en medio, que resulta ser un cuadrado. Con lo cual podríamos meter ahí un cuadrado y seguir colocando octógonos y cuadrados en el hueco que forman en medio. Esto también es una teselación, pero no sería regular al no poder hacerla siempre con la misma figura. También hay dominós que tienen teselaciones dentro de ellos sin que nos demos cuenta. pues Por ejemplo, este que hemos comprado en una tienda de la que ya hemos hablado, que rima con tigre en inglés. Eh, pues Resulta ser un dominó con colores, pero que sus piezas son hexágonos. Y lo que tendremos que hacer, pues como cualquier dominó, es emparejar, aunque en este caso es poner de tres en tres... Los colores que coinciden y así seguir el patrón. Y como vimos en el apartado de teselaciones, también podemos hacer algunas que sean algo más creativas. Pues, por ejemplo, teselar con esa figura. ¿Es posible? Si tiene curvas. Pues sí. Lo único que tendríamos que hacer es encajarlo. Y vemos que nos aparece una teselación mucho más llamativa que si utilizamos... Solo cuadrado o solo triángulo. Así que si vais a alicatar un baño, pues quizá podéis coger o construir vuestra propia teselación. O esta que tenemos por aquí, que tiene un aspecto bastante más sencillo, pero es igual de llamativa, puesto que vamos encajando esa figura. Quizá incluso la hayáis visto en algún edificio romano o árabe y como podéis ver tenemos incluso más así que podéis tomar ideas de todas estas e incluso plantearos cómo se han construido ellas y os puedo asegurar que todas parten de la misma premisa de una figura que conocemos por ejemplo un rectángulo un cuadrado un triángulo y modificándolas con curvas salientes etcétera otro elemento que seguro que conocéis porque habéis visto o habéis tenido en algún momento de vuestra vida es el tangram el tangram es una especie de puzzle formado por siete piezas de distintas formas geométricas que podemos colocar de distintas formas para representar figuras. Seguro que todas y todos tenéis en la cabeza pues las típicas fichas que nos dicen haz un gato o un conejo con esta serie de piezas. Además podéis investigar y hay muchos más tangram además de este. Pues tenemos un tangram en forma de corazón, un tangram en forma de huevo, que nos permiten hacer otro tipo de figuras distintas a la que nos permite hacer este tan gran clásico. Por último, en esta parte tenemos lo que llamamos los pentominos, Que son estas piezas que tenemos aquí. Que están formadas pues, por cinco cuadraditos conectados por sus lados. Si pensáis un poco, quizá os resulten familiares. Porque hay cierto juego que utiliza tetraminos, Es decir, piezas formadas por cuatro cuadraditos. Cuadraditos conectados por sus lados. No vamos a decir qué nombre qué nombre tiene, porque es una marca registrada, a ver si no Nintendo se nos echa encima. Pero lo conocemos muy seguro que todas y todos hemos jugado a él. Pues los pentominos son similares. ¿Y para qué podemos utilizar los pentominos? Pues para conectarlos e intentar hacer un rectángulo, es uno de sus principales usos. Aunque también podemos hacer figuras con ellos. Pues podemos intentar hacer alguna figura conocida. Con ello. yo ahora mismo estoy conectándolo sin sentido pero podríamos plantear algo así y pasamos de las dos dimensiones a las tres dimensiones qué materiales aunque esto en es educación infantil no se trabaje con el rigor que se trabaja en otra etapa educativa qué materiales podemos utilizar en, en, este, en esta etapa uno de los primeros materiales que podemos utilizar para trabajar la geometría en tres dimensiones pues puede ser cualquier material que tengamos con figuras geométricas. pues Por ejemplo, en este tenemos distintos cuerpos tridimensionales, como puede ser el cilindro, como puede ser la esfera, un cubo, un cono, una pirámide y muchos más. Entonces, con ellos podemos identificar los distintos elementos e incluso llenarlos de agua, como veremos más adelante en la parte de medida, ver cuál es más grande, cuál es más pequeño, a cuál le puedo meter más, cuál le puedo meter menos... Estos nos pueden resultar útiles para identificarlos y ver algunas de sus propiedades. Pero quizá algo más interesante es construirlos. ¿Y qué materiales podemos utilizar para construirlos? Pues un material que ya hemos visto porque ha hecho su aparición en otros vídeos es el polidrón. Bueno, polidrón es un nombre inglés. Aquí en España esta versión que tenemos pues se llama bloques conexión. Y pues son bloques de distintas formas. Todos polígonos regulares. Bueno, aunque hay algunos como este que son rectángulos. Y que nos sirven para encajarlos unos con otros, como ya hemos visto en algún vídeo. Tiene estas pestañitas que nos permiten unirlos y formar figuras tridimensionales, como este prima triangular que tenemos aquí, aunque le faltarían sus dos bases. Además, también podemos utilizarlo como complemento a los materiales anteriores para trabajar las teselaciones, ya que no, no es necesario que los hagamos tridimensionales, sino que podemos colocarlos de manera plana encima de la mesa. Eso sí, hay que tener en cuenta las limitaciones de este material, que al tener solo polígonos regulares no nos van a permitir hacer algunas teselaciones bastante más interesantes. Quizá al alumnado de las primeras edades enganchar este material pueda resultarle difícil, por lo que quizá sea más conveniente utilizar otro tipo de material similar como este, en el que en lugar de engancharlo vienen sujetos de manera magnética. Pues, por ejemplo, podemos de nuevo realizar con cuadrado y con triángulos que tenemos por aquí, pues ese prisma triangular que hemos hecho anteriormente. O, de nuevo, trabajar las deselaciones de manera plana. Por último, para construir cuerpos geométricos podemos utilizar materiales que sean varillas o pajitas y algunas piezas para encajarlo. Pues con este material pues vamos encajando estas pajitas dentro de los espacios y podemos ir utilizando otras piezas para cambiar su configuración. Si no se nos separa. Y construir cosas como este cubo que tengo ya construido. Y en él podemos ver elementos como las aristas, los vértices. Y bueno, no aparecen las caras, pero sería la parte que hay entre las aristas. Bueno, y si no tenemos estos materiales estructurados que hemos visto, de los cuales hay bastantes más de los que hemos presentado aquí, ¿qué podemos utilizar en nuestro aula para trabajar la geometría? Pues quizás la primera actividad o el primer recurso que se nos ocurre es el más sencillo y quizás uno de los más efectivos, que es dibujar. O sea, dibujar puede ser la primera actividad. Que hacemos cuando tenemos un lápiz y un papel, nos ponemos a dibujar garabatos, incluso nosotros cuando nos aburrimos en, en clase o esperando, seguro que os habéis encontrado alguna vez dibujando, pues no sé, eh, rellenando los cuadritos o por ejemplo dibujando teselaciones, rellenando esa hoja de papel con formas geométricas. Entonces, esto puede ser una primera actividad, haciendo primero dibujo libre y después aprovechando ese dibujo libre para identificar elementos o. Trabajar elementos a través de, de ese dibujo en nuestro aula. Si queremos abordar los aspectos proyectivos y topológicos en nuestro aula, quizás los recursos más interesantes y que más juego pueden darnos pueden ser los mapas y las maquetas. Con mapas y maquetas podemos abordar conceptos como abierto-cerrado, dentro-fuera, eh, conexión-desconexión, eh, arriba abajo, arriba-bajo-izquierda-derecha cualquiera que os podáis imaginar de estas, dos, de estas dos áreas. Por ejemplo, podríamos realizar el mapa de nuestra clase y después quizás podemos construir una pequeña maqueta y en ella pues situar los distintos objetos teniendo en cuenta estas relaciones. Si lo que queremos hacer es trabajar los movimientos rígidos, pues tenemos también variedad de cosas que hacer. La primera es la que hemos utilizado en nuestro vídeo, que es pues con un plástico transparente que nos permita dibujar sobre él, pues aprovecharlo para hacer esos movimientos rígidos, pues las relaciones, las rotaciones y las simetrías. Para las rotaciones además, pues podemos aprovechar otro tipo de materiales o que construyamos nosotras y con cuerda, fijando la cuerda al centro de giro y el otro extremo de la cuerda a la figura, pues podemos realizar rotaciones sin necesidad de presionar como hacíamos y moverlo o hacerla de alguna otra forma que no sea tan exacta o intuitiva. Para las simetrías, aunque lo hemos presentado como un material anteriormente, los espejos no es algo que se haya construido explícitamente para trabajar la matemática, sino es algo que tenemos en nuestro alrededor y es algo con lo que seguro que vuestras alumnas y alumnos están familiarizadísimos. Y si no tenemos acceso a ello, pues siempre podemos con una hoja de papel pintar con témperas, con cualquier material que se transfiera, y doblar el papel. Una vez lo desdoblemos, entonces tendremos una figura simétrica a la que habíamos pintado. ¿Y podemos ir más allá con la simetría? Pues podemos realizar decoraciones en el aula, ya sea de Halloween, de Navidad, de Primavera, de manera simétrica. Pues si tenemos nuestro árbol que vamos decorando según la estación del año que tengamos, pues podemos plantearnos colocar las hojas de manera simétrica a ver cómo quedaría el árbol, quedaría más natural si lo hacemos de manera simétrica o que no sea simétrica, los árboles que tenemos en las calles son simétricos y aprovechando los árboles y lo que tenemos a nuestro alrededor podemos trabajar las teselaciones. nunca nos paramos a fijarnos pero lo que tenemos en nuestro entorno nos puede servir de muchísima utilidad para este fin, puesto que al final, todo lo que nos rodea y todas las decoraciones que nos encontramos por la calle, por ejemplo, el suelo o en las paredes de los edificios, muchas son teselaciones. ¿Y por qué no crear nuestro propio edificio, ahora que está habiendo de nuevo un boom inmobiliario? Por último, para la geometría plana y la geometría del espacio, también podemos aprovechar las cosas que tenemos alrededor nuestra. Por ejemplo con objetos cotidianos podemos ver su forma tridimensional y si los observamos desde alguna perspectiva pues entonces veremos formas en dos dimensiones. Cosa que podemos trabajar pues con los objetos que tengamos en nuestra clase. Pues los lápices si los miramos desde una perspectiva son rectangulares mientras que si los miramos de la otra pues pueden ser circulares. Para la geometría plana también podemos utilizar la papiroflexia o el origami que quizá para vosotras es esa cosa que nos permite hacer animalitos y figuritas de papel. Pero se puede trabajar mucho más, pues podemos trabajar paralelismo, perpendicularidad, figuras planas y muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora. E incluso más de las que no hemos visto. Os recomendamos que consultéis nuestra playlist de didáctica de la geometría, la asignatura de educación primaria, para que tengáis algunos aspectos que podéis trabajar más con ella. Y para la geometría en tres dimensiones, pues tenemos esa actividad estrella que creo que todas y todos hemos realizado, que es trabajar con plastilina. La plastilina puede ser un buen inicio a hacer figuras tridimensionales. Y si queremos entrar en más detalles dentro de la geometría en tres dimensiones, pues en lugar de utilizar exclusivamente plastilina, podemos complementarla con palillos. ¿De qué forma? Pues colocando bolitas de plastilina en los extremos de los palillos, podemos construir figuras tridimensionales identificando aspectos como aristas o vértices. Y esto es todo este vídeo. Seguro que nos dejamos muchos materiales y muchos recursos que utilizar, así que os invitamos a colocarlos en los comentarios del vídeo. Y si tenéis alguna pregunta, también la podéis escribir por ahí o hacérnosla llegar por cualquier método que conozcáis. Y nada más. Hasta la próxima.